My dreams, like a sweet every day. Con restaurantpremium.tv hoy nos encontramos en Lola Un restaurante con más de 25 años de trayectoria y prestigio Ubicado en pleno corazón de Recoleta Para celebrar su 25 aniversario Lola Restaurant ha renovado su identidad visual Oferta gastronómica e instalaciones el salón, con toques Art Deco, mantiene su inconfundible y clásico estilo. Con obras creadas especialmente por Hermenegildo Sabat, Lola es un punto de encuentro de artistas, empresarios y cibaritas. Reducto preferido de Adolfo Bioy Casares. Cuenta con un salón privado en planta baja con capacidad para 20 personas. Y en el primer nivel encontrará un amplio y luminoso salón para eventos con capacidad máxima para 100 personas. Ideal para organizar su cumpleaños, aniversario, boda o evento corporativo. Los mediodías de lunes a jueves están dedicados a las damas. Su cava refrigerada alberga más de 300 etiquetas cubriendo un amplio espectro de las bodegas argentinas. Lola cuenta con una terraza arbolada Ideal para fumadores y para encuentros a la tarde Nos encontraremos próximamente en restaurantpremium.tv Presentándole nuevas propuestas gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires on me